¿Qué has dicho de anoche? ¿Qué te pareció? Fantástico, espectacular, maravilloso. Todos los adjetivos posibles para lo, que, para lo que lo fue la fiesta. Me saco el sombrero, qué clásico, fantástico. Mirá, estadio repleto, humo, cohetes. Se gastaron por lo menos 30 mil dólares en cohete los hecho esto? ¿No? Pero de verdad que, así quisiéramos ver el estadio siempre. Lindo, un comportamiento extraordinario de la gente, no como en el fútbol argentino, viste que se agarran a puñetes, vi un rato Boca Sarmiento ayer, los hinchas de Sarmiento se agarraban a puñetes, es increíble. Esa es la diferencia en, en, en nuestro fútbol. Hasta ahora, qué sé yo, es un fútbol sano, ¿me entiendes? No hay muertos, ¿no? La diferencia con, con otros clásicos en otros países donde la muerte reina, entonces la familia no va al estadio. Eso es un marco impresionante. Por favor. Vos no, pensaste que estoy un partido de Champions, ¿no? Tal cual. Eh. Realmente espectacular. Y el partidazo también. Todo estuvo a tono, 3 3-0 ¿no? ganaba el Tigre. Partido liquidado. Liquidado. Se terminó poniendo 4-3 <risa> y el árbitro <risa> le dio una manopla a esto porque jugaron hasta las 3 de la mañana hasta que metieron un gol con la mano y, y de penal no mira es fantástico contaba Shamir esta mañana que hubo mucha gente que quedó fuera sí, con, sí, de con, eso el boleto, con el boleto en la mano no eso ya da la pena. mi compañero de... se fueron temprano pues hicimos el, el partido ayer y, sí. eh, y hubo mucha gente lo que pasa es que venden venden en demasía eso ese es el gran problema que hay Qué lindo, realmente, qué lindo. Tú estuviste anoche ahí relatando, ¿no? ¿no? No, no, no, yo no fui al estadio porque yo me quedé aquí. Ah, ¿no estuviste? ¡Ah, claro! claro lo van los compañeros, van todos al estadio, claro, entonces alguien tiene que quedar así, claro, al claro, que aguante. Por supuesto, por supuesto. Eh, estaba 3-0 y, y yo por ahí dije, no se preocupen muchachos del Bolívar, ganamos 4-3. No te creo en el, en el le programa. acierto, sí, casi le acierto, guau. Casi le acierto entra el 4T me empezaron a decir ya brujo claro, comer? Eh, claro. ¿A hasta que comer juego digamos? el maldito ese del, del árbitro cobró el penal para Strzok. si ¿Qué? no le acertaba pero es que Estrogli llegó dos veces primer tiempo hizo dos goles claro, Bolívar tuvo seis, siete opciones clarísimas de goles y no marcó en el segundo tiempo igual el, el, el, el, el técnico se equivoca no hace unas modificaciones que no debió haberla hecho, haberla hecho. Entonces, Bolívar tuvo todo el peso del fútbol, ¿no? Interesante. No, no Pero eso. mira eso, ¿no? Es espectacular. Impresionante. Menos mal que están prohibidos los juegos de si no, Están prohibidos los petardos y los juegos de Menos mal, si no, imagínate lo que hubiera sido. No, Imagínate, ¿no? No, hermosa la fiesta, realmente, increíble. Maravilla. Nadie sabe por dónde entraron los petardos, pero entraron. Porque te revisan. Claro, claro. No, yo le decía esta mañana a Shamir, un poco en broma, un poco en serio, ¿Ya? esa reunión que hicieron parecida a la, a la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? ¿Verdad, que, ¿no? que era un montón, 40 no, y Nosotros nomás creo que no fuimos a la reunión. Sí, faltamos eh, nosotros. Sí, que comían y el barra la, y el cochala. Claro, ¿sí? La pasaron bien. Y, y bueno, pues no... Mira, este es el resultado de esa reunión de coordinación donde <risa> supuesto... Coordinaron <risa> todo. Se olvidaron de algunos detalles. Es pues increíble. Pasa ¿no? que suspendieron la reunión porque a las salteñas se enfriaban. Se enfriaban. Claro. Y los periodistas y... se la estaban comiendo todas. <risa> Ahí está, bueno. Bien. Fantástico. Eso bien, lo bien. podemos revisar, pasar todo el día. De verdad que sí. esto es una pena que me lo perdí. Porque sí. en estos momentos hay que estar. Ese es el marco que presentaba temprano el estadio. ¿no? ¿Lo ves allí? Una Qué belleza. linda foto, ¿no? Una belleza. Claro, estas son los, las horas previas al, al partido, como si fueron Cierto. llenando las gradas, ¿sí? Y bueno, pues terminó. Faltó como... el chino porque hubiera hecho unas imágenes aéreas, hubiera sido ah, claro. de la. Uh -huh. Ahí está, sin petardos. De verdad, muy, muy, muy listo. Gracias, señor director. Bueno, vamos a. Los aficionados denuncian esta sobreventa de entradas en el clásico. Esto pasaba en el sector de la Curva Norte anoche en el Estadio Hernando Cines. Que hablan y los otros con la entrada en la mano y no está, y eso era parte porque había mucha gente que estaba protestando. Vamos a volver al mismo problema de Oriente. Se recuerda usted sí, cómo no. que le digo que hay un um, qué sé yo, hay Una 10 mil entradas tíxel. más que son alrededor de 100 mil y pico dólares que nadie hasta ahora puede determinar quién las vendió o cómo las vendieron. Y la UDD está pidiendo que le devuelvan, aquí. Yo creo que la UDD del ED tiene que exigir a 10 trongues por 50 mil, porque habían 50 mil ponle bueno, el 45, ya uh -huh. El 8.90 y pico, ¿se acuerda que de claro, no, ayer? Claro, sí, sí, sí Entonces, o sea, venden entradas en exceso Ese es el gran problema Y todo esto de vender entradas en exceso Hubo una avalancha en la curva norte Que pudo haber terminado en una tragedia Vamos a verlo, por favor, mire usted Mire la gente uh -huh. Esto ocurrió pero ahí ya, ya no daba ni, ni, ni daba tiempo para que presenten la entrada. ¿Cómo, claro, ¿cómo en la gente tenía entrada. toda esa gente tenía entrada. Entonces comienza a presionar, comienza a presionar. Eh, en determinado momento alguien abre la puerta. O, fuer, o for, están forzando la puerta, que es la puerta de emergencia, la 18. Qué ahí tremendo. observa usted. Y sí, mira, ¿no? La policía pues, no puede hacer ¿Qué vas a hacer? Nada, es imposible. No, no. Y ahí están mostrando la entrada algunos, ¿no? Pero... Sí, muestran la entrada, que quieren entrar. Fíjese que hay niños Un niño, allí. qué bárbaro. Eh, esta es la reunión de coordinación de 25, 50 tipos que fueron a perder el tiempo. Eh, ahí se que metió a los presos. Porque debieron haberse ajustado, la policía debió haber tomado todos los recaudos. Y la próxima vez, cuando haya un espectáculo de esta envergadura, hay que exigirle, qué sé yo, que las entradas que van a ser puestas a la venta, las depositen en una bóveda del Banco Central. A ver... Para saber cuántas son las que se van a vender, porque de verdad que no se puede hacer esto. Esto pudo terminar en tragedia. Pero mira, cierran la puerta y sí. va a haber gente que va a quedar fuera. Obviamente algunos entran, muchos entran, ¿Te pero. ¿te Después que hubo un tema, ¿hubieron muertos? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo en la no? Copa de Verano. Claro. Algo lo hacía una línea aérea. Y los pisaron y los mataron. Tal cual, tal cual. Y, y nadie dijo nada, ¿viste? Eh, nosotros salimos al frente, ¿no? Después nadie dijo nada. Bueno, hay, hay un par de policías ahí que intentan frenar a esa muchedumbre, pero por ¿Pero Dios. ¿Qué pueden hacer? Imposible. ¿Qué? imposible. imposible. Menos mal que no fue. En serio, fuera de broma, viendo estas imágenes, menos mal que no hubo una tragedia. Porque basta ¿Por que caiga una persona. Uno, uno. uno cae y bueno. Lo pisa el otro, pasa un desastre. El otro. Esto es como las pruebas ciclísticas. Cae uno y. Exacto, efecto dominó. Qué tremendo. Increíble. Qué tremendo. Bueno, esto no lo vi, honestamente. No lo vi, lo estoy viendo recién. Imagínense lo que pasó. Qué complicado, qué complicado. Realmente complicado. ¿Dónde está el Barra Brava? Que el Barra Brava llega con los 2.000 que les regaló entrada o haciendo la marcha triunfal y se van y se entran a la tribuna. O sea, eso tiene que ver. Un presidente tiene que ser ejecutivo de un club. Y valorar primero cuántas entradas vamos a vender, de qué manera las vamos a vender, cuánta gente la que vamos a meter. No, no se puede hacer esto. Imagínense que se terminara en, en, en una tragedia. Esta tragedia fue el 2007, aquí me mandan el datito, ¿sí? sí. Eh, fue en el estadio Nando Siles, sí, un muerto y más de una decena de heridos. De herido, sí, Era un clásico también justamente, también. ¿sí? El Le ejecutivo de... La línea aérea que ya no existe. Exacto, Aerosur, que, que había salido a decir que iba a ayudar a las, a las víctimas, ¿no? Eh, fue una situación... Lo bastante a todos los trabajadores embarcados, quebrados y se mandó a mudar el dueño, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo recuerdo. Eh, bueno. Y nadie dijo nada porque todos estaban enganchados con público, ¿viste, papá? Tal cual, tal cual. Ah, te cuento, detalles más. A nosotros no nos dejaban entrar a los partidos de la Copa de los Sur. Ajá. Pues yo les hice una fantástica. ¿Cómo fue? Resulta que nosotros, yo trabajaba en el canal eh, en Bolivisión. ¿No? Bolivisión, el dueño era don Tito Azbun. Correcto. Ya. Entonces, Beto, por ahí está el dañino ese que laura conmigo. Entonces le digo yo. ¿Por qué yo tengo que hacerle publicidad a la copa si a mí no me pagan? ¿O no? Sí. Es elemental. Uh -huh. Entonces dije, vamos a crear el sector. Este segmento es de la Copa Aerosur, no, este segmento es de la Copa de Verano es presentada por el nuevo Loya Aéreo Boliviano. Oh. ¿Te acuerdas del Loya Aéreo Boliviano? Claro, cómo no. Imagínate. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? cómo no creo? lo dejaron entrar más al estadio. Pero obvio, pues. ¿Por qué? Porque no puede ser tan irreverente. Se llama Copa de Verano. Era auspiciada por la compañía aérea. Pero nosotros no teníamos público. Entonces se me ocurrió. Está bien. Un gesto de cortesía para el dueño del canal. Y ellos te la devolvieron. No me dejaban entrar. Entonces, al frente del estadio, yo tengo un cuate que vive allí. Entonces, es el que filmaba. De ahí firmábamos con Juan Carlos, que sigue todavía Juan Carlos. Firmamos los partidos de allí. ¿Por qué? Porque la compañía de aviación llegó a tal extremo que prohibió a todos los que entraban que nos pasen, que nos pasen video. Porque si no, nos iban a dejar entrar a ellos. Yo me la he agarrado con muchos aquí. Aquí hay un compañero memorioso que cuenta sí. que eh, justamente ese día, sí. o un tiempito antes de esa tragedia que pasó con, con la Copa Aerosur, sí. lo habían echado a Eduardo Flores, de la administración del estadio. Y ahora también. Y después de la tragedia lo volvieron, lo volvieron a, a contratar. Y ahora pasa lo mismo. Claro, no está Eduardo. No, lo han echado. Qué Yo no tremendo. sé por qué lo echan. Pero hace un... bastante tiempo ya que no está Eduardo. Un hombre que era... Y sigue siendo el crack. tipo de la película. Un crack. Sigue siendo el tipo de la película que sabe todo lo que pasa allí. Lo que pasa es que ahora con el tema político cualquiera pues ponen, ¿me entiendes? Pero este hombre trabajó... No, no quiero exagerar y decir que desde cuando era niño lo veía, pero... Es un hombre que ha trabajado, ¿cuánto? ¿20? ¿30 años en sí el no? estadio? Sí. Lo botan, vuelve, el estadio se deteriora, lo vuelven a traer, que sigue el tema del pasto. Qué pena. Es un tipo que, que es como su casa. Absolutamente de acuerdo. Entonces, si tú en tu casa te preocupas, te falta un foco, qué, qué gotera hay, cómo lo solucionamos. Lo cuidas, lo proteges. Es, es, es tuyo, pues. Es, es, él, él entendía que el estadio era de él. Qué tremendo. Qué pena, ¿no? Pero, pero la gente, qué memoria que tiene, ¿no? Sí, impresionante. Los impresionante. ¿Se acuerda la gente? Bien. Eh... Bueno, y a propósito, que a esa vez no nos dejaban entrar, porque uh -huh. yo le mandé ese. Pero estuvo buena, ¿no? Sí. Oh, sí. Y pasaba el avión, me acuerdo que me lo, me lo hicieron el efecto del avión. Psh, esta copa de verano es presentada por el nuevo loyero. Psh, y entraba el avionazo grande, ese de tres filas. Uh. Se enojaron los muchachos. O sea, importa nuestra opinión, eso es. Sí. Porque si lo eches cualquiera, que no les importa, pues... Claro. No pasaba, pasaba. No pasaba. Cierto, ¿me entiendes? Y después, bueno, desapareció el de hoy, ¿no? Cierto Con mucha pena ¿no? Y a también Eso no me interesa ¿Vas a seguir con Clásico? Tengo unas imágenes que me han mandado ahorita Pero espérame sí. eh, Ayer a nuestro compañero eh, que cubre en Santa Cruz eh, No lo dejaron entrar al estadio Ponela Buenas noches señorita, quiero ingresar, soy jefe de prensa, y soy periodista, ¿por qué no puedo ingresar, disculpe? Para tengo la orden de que no puede pasar. ¿De quién disculpe? Tengo la orden de que no puede pasar. Si usted tiene alguna queja, algo puede hacer, puede personarse la secretaría. ¿De dónde viene la queja, enviar disculpe? Enviar su carta, sus reclamos, ahí la va a tener. Pero Yo por... soy una persona muy externa, voy a disculpar, y solo cumplo la orden, ¿Por trabajo. qué no puedo Ay. ingresar, disculpa? Señorita, ¿por qué no puedo ingresar, disculpa? ¿La orden de quién viene? señorita, con todo respeto. La orden viene del club usted pues no puede pasar. ¿De parte de quién? ¿De al presidente? No, yo le Por favor, no le digo que no. ¿Por, ¿Por qué la, no puedo la, ingresar, disculpe? Soy le periodista. ¿Y quién? Soy periodista. Estoy viniendo a cumplir mi trabajo. ¿Para dónde le entra disculpe? ¿Para dónde? Por ah, la puerta de allá, por favor. Señorita, quiero cumplir mi trabajo. Tengo que entrar al vivo a las nueve. Tengo que hacer un reporte a nivel nacional. Aquí están, mire compañero Tengo el carnet digo, de señor, prensa. Si tienen alguna queja, vaya a la oficina. Yo soy muy externa a eso. Y hágala la queja, no, no pasa nada. Pero ¿por qué no se me permite el ingreso? A eso me voy. ¿De parte de quién viene la orden? Señorita. Ahí lo ven compañeros. No me permiten el ingreso. Estoy con mi, con mi carnet de prensa y no me permiten el ingreso. Supuestamente es orden de arriba. La verdad no, no tengo entendido de quién es. Y me han dicho que no puedo ingresar a cubrir el partido de Blooming Royal Party y que estoy viniendo a cumplir mi trabajo. Ahí estaba. No lo dejaron entrar. Nunca le contestaron de quién fue la orden. Eh, dicen que fue del dicen el más arriba. El único que está más arriba es Diosito, ¿no? De acuerdo. ¿Quién está más hablando Pero no creo que se metan estas cosas ¿eh? Pero no, pero espera sí. Mira eh, La orden fue del de presidente Pero no, no, hay un tuit Hay un tuit que, que, que manda el presidente No, no es eso lo que está allí eh, Creo que es ese, ¿no? O ese A ver, pero es que Creo que lo haga un poquito más grande, por favor Donde aparezca el nombre del presidente O sea, un presidente no se puede estar metiendo en este tipo de cosas Resulta que eh, nuestro compañero tiene un programa allá también en la radio en la mañana. Ya. Yeah. ¿sí, eh? Entonces se calentó porque el equipo no le gana a nadie. Ya. ¿sí? Lo mismo que una vez me calenté yo con ¿no? que te acordás, y la corté la... Es si yo estoy en el derecho de cortarla. Si yo la compré. Nadie me la regaló. Yo puedo hacer lo que me dé la gana con la bendita... Eh, eh, eh, la bendito acceso al estadio. Ya. Yeah. Sí, la, ¿Tu carnet del círculo? Sí, no, no podés. O sea, Esa es Pero una cosa. Es ya. Entonces, dice, mirá lo que dice el presidente de, de, de hoy en la mañana. ¿El ya presidente averigué, de dice, De, de Blooming. El presidente de Blooming. Peña. Es, es, es, yo no lo entiendo al tipo de ese. Dice, ya averigüé, efectivamente, está la persona está vetada por faltarle respeto a la institución al cortar su carnet de socio en un programa de radio. Ahí está. Después, hasta que no pida disculpas públicas a la institución y a su socio, esta persona no entra en el estadio aunque presente el carnet que sea. Yo creo que se está extralimitando esto. ¿Eh? La poca capacidad y la chatura mental que tiene este tipo... ...hacen que cometa este tipo de cosas. Debe ser la impaciencia y la necesidad de tratar de conseguir resultados... ...y tratar de arreglar el problema económico que tiene la institución... ...es que se ve obligado a hacer este tipo de, de actos que son bochornosos. Nadie te puede coartar la libertad, ¿no?, ...gringo, el derecho al trabajo. Y ese carne de socio, él pagó por ser socio de la institución. Entonces, si quiere, puede, se lo puede pasar, si quiere, por las orejas. ¿No te parece? ¿O no? Sí, la verdad es que no... ...resulta incomprensible. Es, esto es una violación, pero flagrante al derecho a información. Imagínese usted. Esto es un atentado contra la libertad de trabajo de la, del periodista... Y esto está consagrado no solamente por la ley de imprenta, sino también por la Constitución. Es decir, esto no puede estar pasando. Ahí está. No puede estar pasando. Círculo es... de periodistas deportivos de Santa Cruz, ese es su credencial. Esto, Válida esto... hasta el 31, el 01 al 23. Ese es el problema. Estás aquí hablando de una violación flagrante del derecho al trabajo, del derecho a informar, del o... derecho a opinar también, por supuesto, porque Pero si loco. te van a poner una sanción por Pero algo si, que sea, hayas dicho o hayas hecho como periodista... Creo que hay... hay... Hay organismos que están... Si alguien tiene algún problema con nosotros, lo que hemos dicho, bueno, hay los organismos pertinentes... ¿Dijo para algo creemos. el círculo de periodistas deportivos de Santa ¿Hasta Cruz? Ahora ¿hasta ahora? Se va? No, no pasa nada. Pero tendrían que hacerlo. Por lo menos, Porque habernos llamado y habernos preguntado de qué se trata el incidente, ¿no? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, el círculo sirve para defender a, a los amigos. Te digo, conmigo pasó eso. ...el que es ahora presidente del Círculo de periodistas deportivos... ...que hace 20 años, que no se va, yo no sé cuándo van a haber elecciones... ...es un número, se lo digo... ...cuando yo tuve el problema, cuando me perseguía la policía... ...vos sabés que hizo una declaración... ...que se lo juzgue la justicia... ...¿cómo vas a decir eso? ...y resulta que algún día lo apretaron... ¿sí? ...¿y de dónde? ...hasta la, el pacto de Varsovia... Lo, ...lo invocaban... ...y salieron a defenderlo... Entonces, ...para unos es, y para otros no... ...¿te das cuenta?... Esperemos, yo espero, confío en que esto, esto te amerite una bueno, intervención. Bueno, nosotros vamos a hacer hoy la, de, de la parte legal. Esto es muy grave, ¿Vale? en serio, fuera de todo, Pero claro, fuera fuera de todo, todo chiste. chiste. Independientemente de lo que pueda decir el periodista, no se le puede coartar... Ni el derecho a expresarse, ni el derecho a trabajar. Es decir, estamos hablando de dos derechos sí. fundamentales eh, garantizados por la Constitución, en el caso particular del periodista, por la ley de imprenta. Claro. ¿no? Y la ley de imprenta es para todos, Con Juan, todos. para todos, para todos los que se sientan ante un medio y hacen periodismo, hacen comunicación. Es decir, no puede haber ningún tipo de trato discriminatorio más allá de las amistades o afectos o desafectos. No, no, no pasa Porque por te cae bien la persona. Sí. Ahora, lo que puede hacer eventualmente el club, si considera que este periodista ha incurrido en algún delito o algo, o métale una acción, pues, ¿no? Pero métale, métale una acción, una acción, penal, acción. Pues. Correcto, si es que corresponde. Claro. Pero lo que no puedes hacer tú es eh, su so pretexto de que esta persona dijo alguna cosa indebida, ahora yo violo sus derechos. No, no, no, son dos cosas completamente no, yo, distintas. Yo un rato yo te voy a traer, fíjate cuando estaba el finado manejado de la federación, a nosotros el micrófono no la votaban de la conferencia de prensa. No, eso no está. ¿Eh? Nos votaban no, sí. el micrófono, no nos dejaban entrar, claro, no, no, no había, no con nosotros, nos perseguían y sin embargo todos estos canallas se ponían en la fila de la compañía de aviación y tenían su boleto yo llegaba y compraba el mío porque a mí nunca me ha gustado andar a la manga de nadie paseaban todos por el mundo hoy en día, ya quieren ver que el tema de los canvas y los collas que, que, lo, que los collas, que aquí, que el presidente de la federación, que lo demás, y cuando lo manejaban ellos que todos andaban arriba del avión y nadie decía nada y era un alcahueterío fantástico después se fueron todos y ahora, claro, como nadie les da bola, hay que empezar otra vez a cuestionar cosas. Ese fue el problema que hay. Ese es el problema es siempre que existe. Y ellos, ese ese ese esa estrechez mental que, que, que existe sobre los que son de allá y los que somos de por aquí... ...o los que somos de más allá, es lo que le hace mal, le hace tanto daño a, al país. Ayer hubo un incidente arriba, pero ese tema se lo... No, que porque es cruceño... No, no, no, no. El tipo que hace política... Sabe lo que se está metiendo. Y tiene que aguantársela. Así no más de fácil. Hay que ser cretino ¿eh? para decir todas las cosas que se dicen defendiendo un ideal que estoy totalmente de acuerdo y que lo valoro. Así como lo has elegido, tienes que aguantar. Si es que los del otro lado que no están de acuerdo políticamente con vos, te lo hacen ver o te lo hacen notar de alguna manera. Ese es el tema, es un tema político. Revisen ¿Cuáles han sido las actuaciones de, de, este, de este ciudadano? ¿Cómo se hace la burla de esto? Yo también me la hago, pero de otra manera. Ahora, imagínense ustedes, a ver, si yo, que estoy en este momento en una confrontación con Wisterman y con los Gurkas, me voy al estadio, Félix Capriles, y quiero hacer una nota del campo de juego y con, con los Gurkas detrás mío. ¿Cómo se llama eso? Provocación. Sí, evidentemente. O sea, yo me tengo que ubicar qué es lo que voy a hacer. Entonces, vos no podés ir a provocar a la gente sabiendo que les, les has dicho esto, lo otro y los demás allá. Este era el mismo que decía que los ministros del anterior gobierno eran un fenómeno, especialmente que está preso. Este era el mismo que le hacía canciones a Alemo. A este era el mismo que dije, ha dicho tantas barbaridades en contra del alto y lo demás. Asumirlo. Es un tema político, no es que haya un problema con el presidente de Alway. Yo aquí siempre he dicho, yo valoro las cosas, valoraba el clásico de Santa Cruz, y lo sigo valorando, pero el de anoche me mató. Fue espectacular. O sea, ¿tú por qué dices que el clásico paseño es más bonito, vas a ser enemigo de Santa Cruz? Yo creo que no. No debiera no debiera sino ya hemos llegado a un extremo de tolerancia tolerancia ¿no? absoluta no son tonterías sí, absolutamente no te parece seguro pero y, y, aquí, y no faltan los giles que avivan el tema pero aquí por por por encima de todo lo que tiene que primar es la, la libertad de pensar la libertad de decir y la posibilidad de que si de pronto tú dices algo que no es necesariamente lo que piensan los otros que te respeten Tú respetas a los que piensan distinto, que los otros también te respeten a ti. Es así de sencillo. De eso se trata, eso es la convivencia humana, la convivencia democrática, ¿no? A la que todos eh, estamos apostando, ¿no? Ojalá. Bien, eh, Juan, ¿qué es lo que tenía usted para que ya unas... ya me voy, perdón? Tenía unas imágenes, ya. unas imágenes que nos han hecho llegar de anoche. Tú decías que la fiesta todo fue muy pacífico, muy tranquilo dentro del estadio, sin duda. Pero parece que a la salida hubo algunos problemas, unos incidentes. No sí, sé si ...en tienes, la curva decía si los compañeros, sí. ¿Sí? A ver, Si tenemos las imágenes, por por favor, se las mandé hace un ratito, a ver si logramos eh, mostrarlas. ¿sí? Fue ya a la salida después la salida, del partido, ¿sí? después que partido. hubo algún incidente. Ese es ese la comisión, ¿te recuerdas que lo hablamos ayer? Sí. O sea, ¿cuál barra va a salir primero? La barra sí, del Bolívar, sí. ¿por dónde va a salir? Hagámosle el campo, pongámosle la policía para permitirle la salida de forma correcta. Les mandé un video, ¿No? Les mandé un video hace un rato. Sí, a ver si lo, este, si esto es la da... gente anoche, en la transmisión de la radio, que nosotros seguimos transmitiendo anoche, sí, y hasta las recluse, 12 menos 20, este, y de esto, ahí nos ¿no? fuimos. Esto sí. es en la puerta del edificio Ivita, ¿no? Que está ahí a en la, bajadita, en ¿no? la Saavedra, sí. sí, exactamente, en La Saavedra. Allí hubo unos incidentes, sí. Eh, intervino la policía, como están viendo ustedes, ¿no? Eh, hubo eh, episodios eh, un poco violentos, diríamos, allá, ¿no es cierto? Entendemos que la cosa no llegó a mayores. Era más que había policía, ¿no? Sí, había policía, bueno. Esto sí, anoche nos reportaron, pero nosotros... O sea, estaba Sarabia, pero Sarabia estaba al otro lado. En la, otra entonces, en la otra punta. Entonces, hasta cuando llegó ya, ya, ya se había sofocado claro. el incidente, ¿no? En todo caso, no es una cuestión, diríamos, no es una muchedumbre, ni mucho menos un grupo de personas que, bueno... Pero es ah, normal, gringo. Sí, Yo, nosotros vamos serio, al estadio es a transmitir serio. el fútbol. Nosotros salimos por, por la puerta de las banderas. ¿ya? Y hay gente, hay gente que te está esperando y algunos no necesitan una cosa claro. muy grata ¿no? sí, seguro, sabiendo seguro. que ustedes qué equipo es, te esperan para gritarte claro, claro ¿Ya? Sí, Entonces, sí, pero el que se mete a eso, asume así es claro, si te subes al ring es para dar y recibir pero claro, si no pues me hubiera hecho camionero hermano <risa> lo hubiera pasado de película ¿Cómo no? yo tengo un compadre que es camionero sí qué te cuenta maravillas tiene cuatro mujeres y seis chicos no, por Dios, Juan, no, no sigas. Es el tipo más feliz del mundo, no lo conoce nadie, va de pueblo en pueblo, duerme un día allí y duerme más allá. Mi socio se llama eso. No, no, no, esa no, era es una película. <risas> este es un piojo tuerto al lado de mi Es un fenómeno, mi eh, compadre. Un ¿cómo? día le dije, compadre, te la cambio, le dije. Pero el problema es que yo no sé manejar, pues. Claro. Si no, eh, hubiera sido camionero. Porque el resto lo sabes, obviamente. Algo entiendo. <risas> Me defiendo. Me defiendo. A ver, dale. Bueno, no quieres hablar de polla, entiendo, es razonable Les fue mal ¿eh? Yo le puse a Bolívar, pero se salvaron sí. Yo vi por ahí mi cara recién, ¿de qué me iban a hablar de lo que yo estaba diciendo? Sí, ¿Algo un, estaba con Yucra? Un mensaje o... pero, Allá, dale. Pero, pero espera, espera un poquito. ¿Es feo un el mensaje o bueno? No, no, está bien Tenemos tres partidos pendientes hoy, ¿no? Oriente e Independiente Sí, a las tres Oriente Hemos dicho que los dos que gana Oriente, así que no va a haber mayor problema Aurora, Real Santa Cruz, ¿ustedes creen que gana Aurora? Nosotros decimos empate y tomayapo Bilster, ustedes se fueron por Tomayapo, nosotros por Bilster. La Polla en este momento marca un 4 a 2. ¿Tan grande o nosotros? Nosotros, pues obvio, Juan, ah, que Es que, que realmente preguntas. la gente que menos sabe es la que más sí, acierta. Sí, sí, sí. No, seguro, no tengo duda. En fin, sigan participando. Vamos a los mensajes, por favor. Sí, tenemos a mensajes. Ver. Dale, a ver, ¿qué, ¿qué nos dice la gente? Hombre, Epa, dale. ¿qué es esto? A ver. El perro del vecino hoy. Debe ser porque grité cuatro goles de mi tigre querido ayer, dice. Está muy bonita, ¿no? Eso es creatividad, eso es imaginación. Está muy y bien. Y eso hay que probar, hay que, que, que premiarlo, ¿no? Hay que incentivarlo. Sí. Bien, ya. ¿Hay algún otro mensaje? Mira aquí. Ey, joven, no sabe a qué hora llega el abogado. Yo soy el abogado, dice. Un pequeño chascarrillo aplicable a los recién egresados de derecho. Yo como egresado de periodista quisiera trabajar con ustedes. Soy un Lineker, Lineker de 1,85 metros. Lineker, que trabaja con nosotros, con suerte pasó el metro y medio. De metro le digo. De Sí. Si a rato yo parezco Blanca Nieves, los siete enanitos. <risa> sí, es verdad. Oye, ¿cómo es eso del abogado? Joven, ¿no sabe a qué hora llega el abogado? Sí, lo que pasa que... que señor... qué es en la foto? ¿Tú leo, logras ver la foto? No entiendo yo la verdad. ¿Qué? Es el de, de la Guerra de las Galaxias, el bichito ese. ¿sí? Ah, verdad, cierto. O sea, de Derecho.com dice. Sí, es que es demasiado pequeño el abogado. Lo que pasa es que cuando usted está en juicios, a veces el abogado que usted ha contratado no va. Y yo. te lo manda... Cualquiera de los que están recién aprendiendo allí. Ajá. Ese es un poco. Ya, eh. ok. Ahora sí. Dale. Eso es. Hay otro es mensaje. normal que hagan eso. Normal. Ya, hermano, dice mira Ya, hermano. Ya buen, hermano. buen día, dice. Saludos a todos los bolivaristas de Colombia. Es el Chamil que se puso el uniforme. Bolívar <risa> Sí, así de flaco, viste como chamir Poneme pues el oso, ese que hemos puesto aquí en el programa. Sí. Eso poné con su mugido. El, el oso, Marce, ¿no? El, el no oso. más ese remedio del león que parece león de circo pobre, ¿viste? Cierto. Puro melena y el que te cuento, ¿no? Este... Pero anoche no fue el, el, el oso, el, el rugidor. No fue no, anoche. Los teníamos listos, cuatro, faltó. tres. Yo me pegué la vuelta, ya estoy en la nómina del Marce, ¿viste? Faltó, faltó. Ahí está, ahí está rugiendo, escucha. No, no, no, ese no, no ese parece, ¿sabés no, qué? No, mi abuelita en pijama, sacalo, eso, por favor. ¿Eh? Me recuerda a algún defensor por ahí. Sí, sí. sacalo, por favor. Sí. No, no, sacalo, sacalo. Es el otro, el oso. Es, es, es el, que, son los el que no fue anoche, justamente. Claro. Este faltó anoche. ¿Por qué no? 4-3 estaba. Y 4-4, después hay un tipo que se cae en el piso. Pero después arrugó. ¿Quién arrugó? Que no fue penal el, el, el cuarto del. No, tire? fue malo, sí. Ah, bueno. Pero ahora yo creo que están ensayando todos no a patear al arco, sino a patear los codos del contrario es wow. Más barato y sale mejor. Mirá no. ese oso. ¡Otro más! ¡Pone! Lo que pasa es que el chino que está allí, igual que el otro, el de la gorra el de la boina, sí. esos son los tronquitos. Ajá. Uh -huh. Eso explica todo. Todo. Vale. No hay este? nadie, ¿no? Mirá qué pone. No, lo poner? no lo poner. No. Cintura de huevo. Sí, estaba en camisón ah. en los. Y no hemos tenido que poner luego el, el deportivo porque ahí estaban las partes íntimas. El oso es muy porno, el oso, claro. el oso libidinoso. Bueno, Juan, bueno, me voy... Eh, dale portate bien. Sí, me porto si no bien. vas a necesitar un abogado y no la vas a pasar. Hoy es Día del Abogado, no trabajan hoy, por cierto. ¿Cómo que no? ¿Están trabajando? Sí. Sí. Bueno. Plata que... Día que no se trabaja, dices tú. Es... Plata que no entra. Bueno, tal. No. Eh, me voy con... ¿Cómo se llama el muchacho ese de la cantada? Yves eh, Montan. Yves Montan, gran actor de cine. Sí. un sí. futbolista yo, y montando el corazón. Buah, qué Buah, qué Nos vemos, ha sido un placer compartir con usted. Lo y pronto. mañana, si Dios quiere lo voy a terminar Ah, ¿no bueno. viene mañana? Y no vamos a la polla entonces, va a quedar trunca la polla de la entonces, 23. ¿Hagamoslo ahorita? Sí. ¿Un minuto? No la tengo. ¿La tiene usted? Eh, juega Allway con Real A ver, espera un segundo Gana Allway Espera un segundo que juega de, de visitante también eh... Espérenme un segundito, no vamos sí, a no vamos adivinar No, no, directamente lo hacemos Lo vamos a hacer rapidito, ¿Eh? ¿sí? Lo hacemos rapidito Aquí la tenemos, mira. Lo que pasa es que, que voy a ir yo ahora ¿Por qué? Porque la próxima semana no voy No hay que han amenazado con el paro Entonces, ¿a qué voy a ir yo? Si Cierto. no te dejan pasar por la calle No, no puedes llegar a tu casa no, no voy a ir a dormir al aeropuerto, ¿no? Ya, vamos, Juan. Udevinto Vinto, Stronges. Ude Vinto, Stronges. El equipo de Godoy. Eh, el equipo de Godoy tiene la obligación moral, porque su primo el hermano, Los Costas, bueno, ¿eh? hermano, dame la mano, le van a decir. Ya. Empate. Empate. Sí, señor. Nosotros, chicos, Tigre, ¿no? Tigre, visitante. Diez, pues. Bolívar Nacional. Nacional. Porque Bolívar tiene cuatro jugadores menos. Nacional, dicen ustedes, sí, visita señor. Nosotros Bolívar No, como, local Anticoya ahora por nada más, porque te estoy poniendo en contra de los dos equipos Royal Pari Guavirá Royal Party, Guavirá Gran Guavirá Guavirá, sí, visita señor. entonces Visita, visita Palmaflor, Oriente Palmaflor Perdió 6-1, tiene que rehabilitarse Palmaflor, local, nosotros visita, ¿no, chicos? Bien Real Santa Cruz, always. Por supuesto. Always, ¿no? Sí, señor. Visita, visita. Universitario de... Este sería universitario de dónde? De Sucre. De Sucre la U. Universitario de Sucre, Aurora. Sí, Ana, la U. Local. Uh -huh. ¿Nosotros? Empate. Empate. No, okay. ni los equipos están los Listo. Vale. Birster, Independiente Petrolero. Es lo mismo que me preguntéis ¿sí vos de si un equipo inglés con otro, yo no tengo idea. ¿Perdón? Birster, independiente petrolero. Gana independiente. Independiente, visita. Sí, señor, visita. Nosotros, Birster, local, obviamente. Tomayapo Blooming, el último. Gana Tomayapo. Tomayapo. Ya no los puedo sentir al Blooming después de lo que nos hicieron la noche. Local. Eh, nosotros somos objetivos. Yo Vamos a sigo decir... siendo objetivo, pero tengo un corazón. Vamos a decir que de gana Tomayapo. Me dice que gana Juan. Tomayapo. Bueno, ¿Usted no, so... no va a ser causa común conmigo? Vamos a ser conscientes. Vamos a decir que gana Tomayapo. Ya, perfecto, gracias compañero. Un placer. ¿Tú no me tienes que apoyar en estos momentos tan críticos? No, estamos totalmente. Atravesando. totalmente. No, Fuera... no, dejándose de broma y de. Fuera de, de bromas, bromas aparte. no les que no le, no, no le da derecho a nada, hacer lo que hicieron. Nada nada, nada, nada. Nada justifica la violentar los derechos de nadie. Ningún derecho. Y después salían y te lo insultaban porque hicimos un vivo de allí. Entonces... Cuidado con eso. Sí, no, no está bueno. Después le dije yo, andaba, andaba para tu casa rápido. Mala señal, sí, no, no es una buena se juntaban señal. juntaban cinco bellacos y, iban y lo, lo pegaban, ¿no? Tal cual, tal cual. No es la forma, no es la forma. Sí. Vamos. Pero Marquete este, no ha nacido allá. Imagínate que hubiera sido uno de por aquí que hubiera mandado yo. Sí, no, es no está complicado. Bueno. Esto, esto se, está, se está complicando cada día más. Sí, no está bueno eso. Eh, no está bueno para nadie, para ni para los de allá ni para los de acá. Porque al final creo que todos somos bolivianos. Y nos Así tenemos es. que querer... Al margen de que, que vos sos hincha de un equipo, vos sos hincha del otro, que vos sos hincha de un partido político, los otros son del otro, que no estamos de acuerdo, que no esté Aquí hay un tema, hay elecciones. Y resulta que el último presidente les ganó por tunda. Entonces, asumí. ¿Ya les tocará a ustedes, papá? ¿No ven? Hasta mañana. Hasta el lunes. A, a, perdón, hasta el lunes. Yo mañana lo no veo. Buen retorno. Si tengo algo, me, me engancho. Va a ser un placer, como ¿Esto? siempre. Muchas gracias. Chao. Vamos a ir a hacer la pausa. No sé, creo que es la última, ¿no?